Hola, muy buenos a todos Hoy estamos en un nuevo vídeo Y bueno, estamos encima de un mirador de aves eh, Eso que habéis visto eran cuatro cuervos Que la verdad es que me han pillado justo con la cámara en la mano Y no me lo esperaba Pero eran... eran increíbles eran enormes y he visto cómo cogían el vuelo y echaban bueno pues echaban a volar por aquí abajo porque bueno es una especie de acantilado barranco y bueno aquí tenemos una televisión en serio no tiréis basura vale Ay. No tiréis basura, no dejéis basura Porque la verdad es que me fastidia ir a sitios tan bonitos Y encontrarme siempre basura Pero bueno, al menos os voy a enseñar Estas vistas, este pedazo de vistas que tenemos aquí Que la verdad es que dan ganas De... no sé De meterte por aquí ¿no? Por este caminito Y dice, a ver A saber dónde me lleva Pero seguro que a un sitio bastante interesante Mira, es que Hoy es un día tan claro que puedes ver bastante a lo lejos no sé, qué, no sé qué presa será la que hay ahí al fondo ¿Veis ahí un poquito de agua? Justo ahí, eso es agua Pues no tengo ni idea qué presa es Pero no sé, algún día yo creo... No sé, ¿qué me decís? ¿Eh? Vamos este fin de semana... Desde aquí, ¿vale? Desde este punto bajamos por ahí nos las ingeniamos para ver cómo podemos bajar por ahí, ¿vale? Y llegamos hasta ahí al fondo. La verdad es que me da mucha curiosidad llegar hasta ahí y yo creo que se puede llegar. A ver, desde aquí se ve fácil y se ve incluso cerca, pero yo creo que, que está bastante lejos y no sé en realidad qué carretera es esa creo que, bueno, a ver, es la carretera a lo mejor de... al herradón de Pinares puede que ese pueblo sea el herradón de Pinares puede ser ahora mismo no, no lo sitúo y luego lo que no sé es el pantano de ahí al fondo a ver, el pantano de ahí al fondo mmm, puede ser incluso el, lo que llaman el pantano del burguillo pero, no sé, ahora mismo tampoco lo sitúo y no sabría deciros. Pero lo podemos averiguar. Lo que sí el camino es el camino largo, la verdad. Habría que llegar hasta ahí, hasta ahí al fondo. Bueno, está esto desenfocado. Habría que llegar hasta ahí al fondo. Y, y yo creo que llegaríamos al pueblo, se nos haría tarde. Y tendríamos que continuar otro día. Muy probablemente, pero estaría estaría muy bien hacer algo así, ¿eh? No sé, a lo mejor este fin de semana me animo y, y me intento intento hacer la aventura Porque es que mira qué paisaje bonito tenemos aquí A ver, si no nos llueve a lo mejor lo hacemos, ¿eh? No sé, así como un reto personal La verdad es que las cosas que veo así a lo lejos en plan hmm, Quizás andando podría llegar pues me gusta, me gusta hacerlas, ¿no? Como yo que sé, cuando estaba en mi pueblo y veía desde, desde la terraza, pues, la montaña Digo, a ver, yo quiero subir a, esa, a ese pico Yo creo que puedo hacerlo Y luego, y lo hice, y lo hice Costó, la verdad es que tuve que hacer un poco campo a través Pero el vídeo está subido en el canal Y yo creo que esto también es un reto chulo y... Y la verdad es que me llama bastante empezar desde aquí, ¿no? Desde, desde arriba, como desde lo más alto Y llegar justo a, al valle donde está donde está el agua Y puede estar bien, yo creo que... Puede estar interesante, no sé ponenme en los comentarios los, los, Las dos personas que comentan en este canal Si debería probar a hacerlo Está lejos, ¿eh? Está lejos Es más, voy a mirar... Ahora miro en el mapa y os digo ¿Qué pueblo es ese? ¿Vale? ¿Qué pueblo es ese de aquí? Porque estamos en una carretera eh, de Ávila, ¿vale? Os digo, ¿qué pueblo es ese? ¿Y qué... y qué embalsé es ese? Vale, pues ya he consultado a San Google y efectivamente eso es el Herradón de Pinares. A ver si enfoca esto, ¿vale? Ahí tenemos el Herradón de Pinares, detrás de esta montañita estaría San Martín de Lomé de Pinares y ahí al fondo lo que tenemos es el Valle de Iruelas. Eh, eh, con el embalse de Burguillo Y bueno, pues aquí El Valle de Iruelas, que eh, Esas montañas de allí ¿Vale? Esas montañas que veis ahí Son las que digo que, que he subido Así que son bastante, son bastante familiares Y es lo que vamos a intentar Subir, mira que paisaje tan bonito, por Dios eh, Pero la verdad es que Vamos a ver, ahora os digo Cuántos kilómetros son, voy a mirarlo eh, porque creo que tiene una herramienta Google de decir De aquí a aquí, ¿cuánto es? Ok, para el que no lo sepa eh, Si tú pones un marcador en el Google Maps eh, Dejando pulsado durante un rato Y vais aquí abajo Vais A ver si os lo puedo enseñar Porque no tengo manos ahora mismo ¿Vale? Vais aquí abajo ¿Vale? Y... Eh, le dais a medir distancias que está aquí no sé si lo veréis medir distancia clicamos ya podemos empezar a medir distancias así que vamos a medir distancias vamos a hacer el mapa un poquito más pequeño vale y vamos hasta hasta hasta hasta hasta, hasta, hasta... joder sí que está lejos eh, hasta aquí que este es el puente donde salte a principios de verano que es el de el del pantano del burguillo, ¿vale? Y según vemos aquí, que, que tengo la, esta colgada aquí, la cámara colgada y bueno, pues lo estoy pasando así difícil. Hay 19 kilómetros en línea recta. 19 kilómetros andando, ya no, la verdad es que no es nada, ¿vale? Pero... 19 kilómetros, es que se ve muy recto esto, ¿sabes? Pero 19 kilómetros así, eh, no es fácil, porque primero tendríamos que bajar por ahí, luego tendríamos que pasar por allá, y yo creo que va a ser difícil. Pero 19 kilómetros a 5 kilómetros por hora, pues pueden ser unas 4 horas. Eh, debido al desnivel y tal, pueden ser entre 6 y 8 horas, Llegar hasta el embalse de Burguillo Lo que quiere decir que nos tenemos que llevar comida Y que probablemente tengamos que madrugar bastante Pues no sé, a lo mejor sí que, sí que renta, ¿no? Hacerlo el sábado así, nos levantamos pronto Y ya les digo, <ríe> sí, yo le podría decir pues eso A mi madre o a alguien que, que me viniera a buscar al embalse de Burguillo Yo creo que puede estar interesante pues venga, yo creo que lo voy a dejar para el siguiente vídeo, ¿vale? Y... y la verdad es que me apetece mucho, me apetece mucho porque hace mucho que, que no ando, ¿vale? Ahí, no sé, va a ser un atracón de, de andar, es más, las rodillas pueden sufrir bastante con esto de bajar por las rocas y tal Pero es que está muy guay el camino que te haces el recorrido, la verdad es que es bastante interesante Así que nada, yo lo dejo aquí y nada, decidme qué, qué os parece el reto Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Espero hacerlo este fin de semana ¡Hasta luego!